Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy veremos el tema de identidades trigonométricas. Que veremos: identidades de las funciones seno de a más b y seno de a menos b, identidades de las funciones coseno de a más b y coseno de a menos b, aplicaciones de las identidades. Y por último ejemplos aplicando estas identidades. No siendo más, comencemos. Este video cuenta con la colaboración del canal Aprende y Verifica. La primera parte la explicaré y Aprende y Verifica me colabora con la parte de los ejemplos. Veamos. Identidades para el seno. Existe una identidad que dice que seno de A más B es igual a la multiplicación de seno de A por coseno de B más coseno de A por seno de B. De igual manera, si seno de A menos B se intercala el signo que está acá. Seno de A coseno de B menos coseno de A seno de B. Miren muy bien que... Cambia la función de seno a coseno, cuando la letra es la misma, y lo mismo para el coseno. Ahora veamos las otras dos identidades. Están las identidades para el coseno. Coseno de A más B es igual a coseno de A por coseno de B, menos seno de A por seno de B. Y coseno de A menos B es igual a coseno de A por coseno de B, más seno de A por seno de B miren la diferencia que tiene con la función coseno, miren que la función coseno, ambos se conservan coseno de A, coseno de B, si es positivo, acá es negativo, seno de A, seno de B, y cuando es negativo, la identidad se convierte a ser positiva, coseno de A, coseno de B, más seno de A, seno de B. Veamos para qué son útiles este tipo de identidades. Aplicaciones. Son muy funcionales para partir ángulos desconocidos, combinando ángulos de 30, 45, 60, 90, 180, 270 y por qué no 360 grados. También permite la determinación de medidas de distancias y ángulos dependiendo del punto de referencia. Y son muy aplicables en, materias, en matemáticas avanzadas como el manejo de derivadas e integrales. Vamos a ver algunos ejemplos aplicando este tipo de identidades, veamos. Hola, es un gusto para mí estar en este canal Danstein de mi amigo Daniel. Yo me presento, soy María Paula del canal Aprende y Verifica y a continuación les voy a mostrar un ejemplo de cómo encontrar un ángulo desconocido aplicando los ángulos dobles. Iniciemos. Para nuestro primer ejemplo... Vamos a tener el siguiente ejercicio. Nos están pidiendo hallar el seno de 225 grados. Aquí lo que vamos a hacer es dividir esto en dos partes. Entonces sabemos que queremos hallar el seno de 225 grados, lo que vamos a hacer es separarlo en dos partes. Vamos a escribir el seno de 180 grados más 45 grados, dado que 180 más 45 nos da 225. ¿Por qué lo descomponemos así? Porque sabemos que el seno de 180 grados es 0 y el seno de 45 grados lo podemos hallar a partir de un triángulo, que es lo que voy a explicar a continuación. Entonces, como lo separamos así, ahora vamos a proceder a resolver. Entonces, tenemos el seno de 180 grados más 45 grados va a ser igual a al seno de 180 grados, que es nuestro primer ángulo, por el coseno de nuestro segundo ángulo que es 45 grados más el coseno de 180 grados que es el primer ángulo por el seno del segundo ángulo que es 45 grados entonces teniendo esto claro ahora vamos a resolver entonces, sabemos que el seno de 180 grados es cero. ahora vamos a determinar el coseno de 45 grados para esto vamos a tener en cuenta este triángulo que tengo aquí al lado izquierdo de la pantalla, aquí tenemos un triángulo rectángulo, sabemos que rectángulo porque acá este cuadrito nos indica que este ángulo es de 90 grados. Y tenemos aquí un ángulo de 45 grados, que es justamente el que necesitamos trabajar porque nos están pidiendo el coseno de 45 grados. Tenemos tres lados, su hipotenusa es raíz de 2 y sus catetos valen 1 y 1. Entonces, teniendo claro nuestro triángulo, ahora vamos a tener en cuenta esto de socatoa. ¿Qué significa Socatoa? Tenemos que el seno es opuesto sobre hipotenusa, que el coseno es adyacente sobre hipotenusa, y que tangente es opuesto sobre adyacente teniendo en cuenta esta tablita de aquí este socatoa lo que vamos a hacer es que nos están pidiendo hallar el coseno de 45 grados entonces nos vamos a parar aquí que es nuestro ángulo que estamos trabajando y como nos están diciendo coseno eso quiere decir que vamos a trabajar con el adyacente y la hipotenusa entonces cuál es nuestro lado adyacente este de aquí vamos a escribir 1 sobre la hipotenusa y la hipotenusa es raíz de 2 de modo que nos queda que el coseno de 45 grados es 1 sobre la raíz de 2 más el coseno de 180 entonces sabemos que el coseno de 180 es menos 1 y lo vamos a multiplicar por el seno de 45 grados. Entonces el seno de 45 grados lo vamos a hallar de esta misma forma, utilizando aquí nuestro triangulito. Entonces tenemos seno de 45. Aquí lo que vamos a hacer es usar esta parte de aquí, que es la del seno, que nos indica que es opuesto, que es 1, sobre hipotenusa, que es raíz de 2. Entonces nos va a quedar 1 sobre raíz de 2, que fue lo que nos dio aquí. Y ahora vamos a proceder a resolver. ¿Qué pasa? Que 0 por... 1 sobre raíz de 2, pues eso nos va a dar 0. Entonces eso lo cancelamos. Y ahora vamos a resolver esta parte. Entonces nos va a quedar menos 1 por 1 sobre raíz de 2. Esto nos va a dar menos 1 sobre raíz de 2. Teniendo en cuenta esto, tenemos que el seno de 225 grados es menos 1 sobre raíz de 2. Que esto es equivalente a decir menos 0,707,106 y pues hay más decimales. Recuerda suscribirte a mi canal, aquí en la tarjeta que está saliendo en estos momentos pues si te ha gustado la explicación puedes darle clic y puedes suscribirte a mi canal y visitar mi canal para ver más de contenido que subo, en el siguiente ejemplo lo que vamos a hacer es hallar el coseno de 120 grados, aquí lo que vamos a hacer es dividirlo entonces lo vamos, así como en el caso anterior, lo vamos a dividir en dos partes, entonces en la suma de 30 grados más 90 grados. ¿Por qué? Porque así se nos va a facilitar hallar el valor del ángulo con el triángulo. Ya les voy a decir por qué. Entonces sabemos que 30 más 90 pues nos va a dar 120, así que lo descomponemos entre estos dos números. Y nos queda que el coseno de 30 grados más 90 grados es igual a el coseno del primer ángulo por... El coseno del segundo ángulo menos, es muy importante aquí tener en cuenta este menos, como aquí está positivo, aquí va a quedar negativo, menos el seno de 30 grados, que es nuestro primer ángulo, por el seno del segundo ángulo que es este de acá que es 90 grados ahora vamos a proceder a resolver entonces sabemos que el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2 ¿por qué? porque tenemos aquí este triángulo este triángulo es un triángulo rectángulo porque tiene aquí un ángulo de 90 grados y tenemos aquí el ángulo que es de 30 grados y vamos a hallar el coseno de 30 grados entonces va a ser recortemos aquí nuestro socatoa entonces vamos a hallar coseno, es decir, vamos a utilizar el adyacente, que es raíz de 3, sobre la hipotenusa que es 2, que es exactamente lo que tenemos acá. Entonces es el adyacente raíz de 3 sobre 2. Entonces por esto es que el coseno de 30 grados es equivalente a esto. Ahora vamos a hallar el coseno de 90, pues el coseno de 90 grados es 0 menos el seno de 30 grados, el valor del seno de 30 grados es un medio, ¿por qué? Porque aquí en nuestro triángulo lo que vamos a hacer es hallar la identidad seno, entonces vamos a tener en cuenta el opuesto, que es 1, sobre la hipotenusa, que es 2, entonces por eso nos da que el seno de 30 grados es un medio, teniendo en cuenta aquí nuestro triangulito. Ahora lo multiplicamos por el seno de 90 grados, el seno de 90 grados es 1, entonces teniendo en cuenta esto, Ahora vamos a proceder a resolver. ¿Qué pasa? Que aquí estamos multiplicando por 0, eso quiere decir que esto se nos va a cancelar, y un medio por uno nos da un medio. ¿Pero qué pasa? Que aquí hay un signo negativo. Entonces nos va a quedar menos un medio. De modo que el valor del coseno de 120 grados es menos un medio, que es equivalente a menos 0,5. Teniendo en cuenta cómo podemos hallar tanto el seno de un ángulo como el coseno de un ángulo sin usar una calculadora, espero que puedan entenderlo y puedan aplicarlo y que este video y esta explicación les haya sido muy útil. Si te gustó mi video no olvides de dar una manito hacia arriba.